Estamos aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro reunión Universitario Furna de Nagua, aquí el auditorio. Ahí es que estaba el cajero del banco de reserva, el cual fue atacado por seis personas, según algunos vigilantes que pidieron reserva de su, no, su, su nombre. Golpearon a varios de estos, eh, golpearon dos. Eh, pero uno es que está mal golpeado, pero no situaciones de gravedad. Aquí se ve la policía, aquí está la gente del Banco de Reserva, no quieren dar declaraciones a la prensa. Aquí usted ve las reuniones, eh, de aparte, donde está toda esta situación del Banco de Reserva, de la Universidad Autónoma de San Domingo, donde también eh, la parte de los estudiantes, la biblioteca, eh, rompieron varias situaciones. Eh, entraron dentro del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Regional Universitario del Este hecho ocurrió anoche, en hora de la madrugada. Así está la situación. No quieren dar de información porque se está, está en un proceso investigativo, investigativo, pero de, no se conoce la cantidad de dinero que se sustrajeron.